Descubra todos los días y todas las noches. Explore lo que fue y lo que será. Acérquese más cerca. Sumérjase y déjese llevar. Conecte con todo lo que le rodea. Y conozca la ciencia hecha en Costa Rica. Le invitamos a transformar su entorno. Encuentre la ciencia en todo. y Felipe están en la universidad y son mejores amigos desde el kinder. Desde pequeños les gustaba leer libros de aventuras de magos y hechiceras y construir grandes casas con legos de colores. Siempre les inquietó el cómo funcionan las cosas. Una vez en la escuela ganaron un concurso con un experimento en el que usaban una papa como batería para encender un bombillo. El papá de Marta la felicitó pero también le dijo que debería ayudarle más a cuidar a sus hermanos en vez de estar ensuciándose con cables. ¡Vas a ser un gran científico! Le dijeron a Felipe en su casa y lo invitaron a comer hamburguesas para celebrarlo. En el cole, los dos fueron buenísimos estudiantes y la materia favorita de ambos era mate. Un día, Marta contó en clase que quería ser ingeniera eléctrica cuando entrara a la U, y ahí la empezaron a molestar. A ella le dio mucha vergüenza. Su profe le dijo que ella podía hacer lo que quisiera, pero que a las mujeres en general les va mal en las matemáticas y en el examen de admisión. Cuando llegó el día del examen de bachillerato en MATE, Marta iba muy nerviosa. A los pocos días descubrieron que Felipe había probado el examen con una excelente calificación y a Marta no le había ido tan bien. Ese día Marta creyó que no era tan buena en MATE como pensaba y que mejor no intentaba entrar en ingeniería. Ahora en la U, Marta se da cuenta que casi no hay mujeres científicas y que pocas se dedican a sistemas, computación o ingeniería. ¿De verdad esas profesiones son solo para hombres? Las ideas que transmitimos de cuáles son los roles que tradicionalmente hacen mujeres y hombres pueden provocar que las chicas adolescentes piensen que no son buenas en mate. Esto se comprobó cuando un grupo de investigadoras de la Universidad de Costa Rica notaron niveles de rendimiento más bajo de las mujeres con respecto a los hombres al realizar pruebas de mate en el cole. Así, después de un largo estudio, se dieron cuenta que el sexismo, que es creer que las mujeres son inferiores en algunas cosas a los hombres y los estereotipos de género, como decir que las mujeres son malas en mate, sí tuvieron un efecto negativo e indirecto en el desempeño matemático de las chicas. Entonces, eso significa que ellas pueden ser buenísimas en mate, pero si interiorizan el cuento de que la mate no es para ellas, entonces tendrán menos oportunidades de desempeñarse adecuadamente en este campo. Estas ideas pueden afectar su seguridad de tal forma que, de hecho, salen mal en las pruebas y se vuelve un impedimento para cumplir los sueños que tienen para el futuro. Les quita el impulso y las ganas de perseverar. Es un círculo vicioso que madres, padres, hermanos, hermanas, profesores, amigos y amigas tenemos que romper. Somos responsables de invitar a las niñas a interesarse por la ciencia y la tecnología desde que son muy jóvenes. Ellas deben experimentar, romper, ensuciarse y curiosear de la misma forma que dejamos a los niños hacerlo. Promovamos que las niñas y niños elijan tener el futuro que deseen.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 Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más, chiquillas y chiquillos que ya se convierten en estudiantes universitarios y universitarias. Vaya título, ¿verdad? Ojalá que la pasemos muy bien en esta tarde. Eh, estamos en una sesión más de Te Damos Una Mano y esta vez con el programa de mentores de, de biblioteca, perdón, que tienen el objetivo de enseñarle a ustedes, estudiantes de no ingreso, ingreso y estudiantes en general, los temas más relevantes para poder utilizar los servicios del Cid. ¿Y qué les parece? Hoy estamos acompañadas y acompañados por Maribel Loaiza. Ella es una de nuestras mentoras que nos acompaña el día de hoy y además tenemos un invitado especial, estudiante de nuevo ingreso de la Universidad de Costa Rica, Elian Barbosa. Buenas tardes Maribel, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias Alex, hola, eh, saludos también a Elian que nos acompaña hoy, qué gusto estar con ustedes y poder compartir un ratito, verdad por acá y ojalá pues, que sea de provecho para, para todos. Perfecto, Bien, excelente. Buenas tardes Elian, bienvenido. Buenas, eh, mucho gusto, mi nombre es Elian Barbosa, yo soy estudiante de primer ingreso y muchas gracias por la invitación, por estas guías tan útiles. Igualmente, bienvenido y muchas gracias más bien por ayudarnos en, en todo este proceso, ¿verdad? Que para muchas y para muchos es un poco eh, complejo. La intención nuestra es esa, justamente, ¿verdad, este, Maribel? Ayudarles a que entiendan que la U es un monstruo de repente, pero después ya ustedes lo van haciendo más chiquitito y ya ustedes son los que se convierten en, en los excelentes estudiantes que siempre hemos sido. Eh, para iniciar, si te parece, Maribel... Mucha gente se pregunta, ¿qué es esa cuestión del sistema de bibliotecas? ¿Qué es el SIPDI? ¿Existe el SIPDI? Entonces, cuéntanos, Maribel, ¿qué te parece si nos contás qué es el sistema de bibliotecas? Gracias, Alex. Excelente para, para comenzar, ¿verdad? Porque sí. es cierto, a veces nos llega por ahí SIPDI, SIPDI. Eh, eh, bueno, en la UCR tenemos la costumbre y los chiquillos se van a acostumbrar ahí a ver que todo le, tenemos, le decimos con la sigla, ¿verdad? Voy para el INIE, voy para el INAMO, voy a ver todo eso, ¿verdad? todo lo logramos por siglas. Ajá. En el caso del CIDI, somos el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información. Es ahí porque nos llamamos como CIDI, obviamente es más, más más, corto, más sencillo. Y van a ver que de repente se, se familiarizan con todo esto, ¿verdad? Somos Gracias. en realidad el conjunto de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y estamos conformados por 24 bibliotecas en total. De estas 24 bibliotecas, eh, 14 están dentro de la sede Rodrigo Facio y las demás son las bibliotecas de sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, que todas juntas pues, formamos el CITI, ¿verdad? Y pues todas trabajamos bajo un mismo propósito, que es el de apoyar todo el tipo de investigación académica ¿verdad? para tanto estudiantes, docentes, administrativos de la Universidad de Costa Rica. Así es, perfecto, Maribel. Y cada día vamos creciendo más, ¿verdad? Por ahí de repente se nos agrega una biblioteca más y en eso estamos. Y cuéntanos, ahora sí, qué temas traemos para hoy. Bueno, eh, nosotros en realidad, pues, siempre tenemos muchísimos temas, ¿verdad? Mucho, mucho que contarles y mucho con qué apoyarlos. Uh -huh. Tratamos de que hoy sea algo más conciso, más cortito, sobre todo porque está enfocado para para chicos exactamente que son de más de primer ingreso, que vienen de como a, a de cero, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, la idea, la idea de hoy es que vamos a hacer, un, en realidad, un recorrido por la página del sitio. En este recorrido, pues, vamos a ver algunos detalles que consideramos pues, que era lo, lo, lo más importante, digámoslo así, en este momento, para que ellos tengan con qué empezar, para que tengan sus propias herramientas. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las bases de datos. Ahí vamos a ver todo lo que es como información a texto completo que ellos pueden obtener súper rápido, ¿verdad? Eh, vamos a ver lo que es el OPAC, el OPAC es el catálogo, vamos a ver lo que es en realidad y cómo se utiliza. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de lo que son eh, lo, el, el préstamo de libros para chicos que tienen beca, que es un poquito Genial. diferente, ¿verdad? Entonces para que ellos vean un poquito ahí la, la diferencia en qué consiste y para que no se preocupen los que no tienen beca, ¿verdad? Para que también vean ahí la, la diferencia y estén tranquilos. También muy importante lo que es el préstamo para personas con alguna discapacidad. En realidad, todos los servicios en sí para personas con alguna discapacidad, que también tenemos bastante para, para apoyarlos. Y, eh, y como lo que son repositorios y los enlaces de cómo van a ser, como todos los medios de comunicación, digamos así, ¿verdad? que tenemos por medio de la página, para que igual los chicos en todo esta, esto pues, no se sientan solos, ¿verdad? Y sepan que siempre van a tener a alguien ahí a quien contactar. Es que es justamente el sistema Ajá. les acompaña, siéntanse apoyadas y apoyados por nosotras y nosotros que bastantes profesionales hay en el área de la información y ahorita es un poco de repente limitado porque estamos remotamente, pero siéntanse igual acompañadas y acompañados, pregúntenos, ahí estamos en las redes y acérquense a los edificios con la restricción de ingreso y demás, pero siéntanse acompañadas y acompañados. Eh, dentro de todo esto, ¿por qué, Maribel, crees que es importante que los estudiantes de primer ingreso, y en general los estudiantes de la universidad, conozcan eh, toda la información que les ofrecemos? Creo que, creo que viste en el, en el punto, Alex, ahora cuando hiciste la, la, la presentación inicial, cuando dijiste, de repente vienen esos monstruos, ¿verdad? Se sienten sí. solitos ante ese montón de edificios, ese montón de procedimientos. A todos nos pasó, ¿verdad? A todos nos pasó, todos pasamos por eso, ¿verdad? Sí. Y en el caso de las bibliotecas pasa algo muy particular la mayoría de estos chicos vienen, la mayoría vienen saliendo del colegio, ¿verdad? Uh -huh. Y resulta que en los colegios o no había biblioteca, o pues la biblioteca digamos que era algo muy chiquitito, ¿verdad? Muy personalizado, ¿sí? donde uno a veces, ¿quién no le pasó llegar y decirle es que a, a, al bibliotecólogo del, del colegio, ¿verdad? Eh, me prestas el libro rojo que, que pedí ayer y la persona te da el libro rojo porque sabes sabe cuál es, ¿verdad? Uh -huh. Se encuentran acá, entonces cuando llega sobre todo, venimos pasando por un año un poquito complicado, ¿verdad? El 2020, uh -huh. pues... Aún estuvo todavía los estudiantes más alejados de sus colegios sí. y más alejados pues incluso lo que todo era como feria vocacional, todas esas cositas que los, que los acercan muchas veces a la universidad, todo eso pues no, no, no, no estuvo al 100%. Entonces es muy importante verdad que ellos eh, puedan poder, poder darles a conocer en realidad todos los servicios que tenemos, que vean que en realidad estamos para apoyarlos, que... Eh, como dices ahorita, que no se sientan solos, verdad que conozcan las herramientas, que sepan que además de todo lo que van a ver en la página, tienen personal eh, calificado, verdad que somos bibliotecólogos, que estamos acá para apoyarlos, que sabemos cómo apoyarlos. verdad Entonces, pues que en realidad es eso, ¿verdad? que se sientan, ¿qué te digo? Algo tan tan simple como que los chicos de repente vienen a, a, sus, a, vienen por, a los cursos de... De generales y están asustados porque los profesores les exigen cómo citar, ¿verdad? Y a uh -huh. lo mejor algunos, pues sí lo vieron, pero otros tal vez no sabieron nada de esto. Algo pues, tan, tan, tan básico, ¿verdad? Tan básico. Uh -huh. Que van a usar para todos los años de estudio, pues uh -huh. cositas así nosotros podemos apoyarlo. Si es la idea de hoy, ¿verdad? Que vean todos esos servicios. Excelente, Maribel. Definitivamente sí. tenés razón en varios puntos. Ahí resalto que de repente en el colegio uno veía como que la biblioteca era un punto como obligado para ir. Ahora acá en la U casi que es el centro de todas y todos nosotros, porque van a darse cuenta que si ustedes se enamoran de un tema en la carrera en la que están, allá van a dar a las bibliotecas, allá van a dar a las bases de datos, porque ustedes son personas muy genuinas y eso es lo que queremos, ofrecerles el servicio que ustedes ocupan y necesitan y entonces démosle de una vez, Maribel, iniciemos con el primer tema, ¿qué te parece? Claro, permiso, voy a ir compartiendo la pantalla y ustedes Perfecto. por favor me confirman chicos que estamos ahí, en la página de Perfecto. Bueno, para ingresar a la página del CIDI, ahora ya vimos acá, lo ven acá el logito, ahora CIDI, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, pues simplemente CIDI.ucr.ac.cr, si lo buscan en Google, por ejemplo, con solo que ustedes ingresen CIDI, eh, pues nos va a aparecer la página, si le ingresan, qué sé yo, este, Bibliotecas, Universidad de Costa Rica también, Sistema de Bibliotecas, Universidad de Costa Rica, sí, hay muchas maneras por las cuales pueden llegar. Yo prefiero decirles como la, la más segura, ¿verdad? la más rápida, cd.ucr.ac.cr. Y acá, desde acá, van a encontrar en todo momento todo lo que tenemos para ofrecerles. Entonces yo voy a comenzar con mi recorrido para ir un poquitito en orden con la barra azul que vemos acá. Y voy a ver lo, acá lo que son las bases de datos. Esas bases de datos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vean, Vamos a, a encontrar información científica. Son bases de datos especializadas. También hay bases de datos multidisciplinarias. Entonces... Ustedes igual en, en algún momento cuando ya las conozcan, son alrededor de 300 bases de datos, pero cuando ustedes ya las conozcan y se enfoquen en los temas de ustedes de investigación, pues igual se van a llegar a enamorar de algunas, ¿verdad? Que con esas van a estar seguros que pueden pasar toda su carrera porque son bases de datos que se actualizan diariamente, son de proveedores a nivel internacional, de gran prestigio, entonces pueden usar para un trabajo sencillo que les pidan en generales, qué sé yo, hasta para su... Tesis de doctorado con toda tranquilidad y están utilizando la información de mayor calidad que, que puedan encontrar, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues hay bases de datos. Voy a ir entrando acá. Bases de datos suscritas. Eh, tenemos bases de datos de eh, periódicos, de videos, de revistas, artículos. Verás una gran cantidad de información, para ingresar pues tenemos varias maneras, yo podría ingresar desde acá donde dice contexto completo y desde ahí podría verlas todas en algún momento es un ejercicio que ustedes pueden hacer porque es bueno que le un poquitito allá, acá por ejemplo donde dice contenido, que ustedes vean que lo que tiene, que no se enfoquen solo en el tema así que están buscando, sino pues en, en, en áreas alternas verdad para que complementen bastante vean que en este caso me dice acá que tengo 299 bases de datos esa sería una manera, como les digo, ir revisando acá el contenido y el nombre de la base de datos para poder ingresar. La otra manera, tenemos un segundo acá, tengo que andar corriendo la, la barrita del de zoom. La otra manera es igual, bases de datos, bases de datos suscritas y podemos ingresar con el nombre de alguna de las bases de datos o podemos hacer un filtro yo le puedo decir, bueno, quiero todo lo que haya texto completo, quiero todo lo que es recurso interdisciplinario y pues desde ahí ya yo puedo ingresar. La mayoría de estas bases de datos lo que tienen es información a texto completo, casi que todo está a texto completo, lo van a poder descargar, lo van a poder revisar en línea también, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son libros, tienen una, una eh, plataforma muy cómoda que ustedes pueden ahí revisar el libro, marcar, trabajar con él. Muy, muy, muy práctica, ¿verdad? La, como les digo, lo único es que quisiera... No voy a explicarles acá en sí el uso de las bases de datos porque nos salía demasiado largo, ¿verdad? Pero ven que cuando yo trato de ingresar, que es lo que me interesaría es que ustedes vean, me pide un nombre de usuario. Ese nombre de usuario siempre es nuestro correo institucional. Nos lo pide porque son bases de datos suscritas, la universidad quiere adquiere para apoyarnos en nuestras investigaciones, pero nos pide que no lo guiemos como parte de la universidad. Entonces aquí vamos a ingresar, la mayoría de nuestros usuarios, el nombre, punto, apellido, ¿verdad? No ingresamos la extensión UCR, vean que yo solamente lo dejo así, y mi contraseña, que es la contraseña del correo institucional. Entonces, vean que ya con, de esa manera yo ya ingresaría a cualquiera de las bases de datos que vimos para poder localizar la información. Yo no les voy a explicar acá cómo usarlos, como les digo, se les haría demasiado largo, ¿verdad? La idea es que en algún momento ustedes, ya de acuerdo a la, a la, al tema de cada uno, ¿verdad?, nos solicitan la capacitación, nosotros con todo gusto le damos la capacitación en la que ustedes necesiten, ¿verdad? eso es muy importante. Chicos, si tienen alguna duda, ahora con toda confianza me van dependiendo de camino, la idea, recuerden que la capacitación es para ustedes, todas las dudas que tienen, pues aquí las vamos contestando de camino de Elian también, por supuesto, ¿verdad? Perfecto. Ajá. ¿no tienes acá? ¿Continúo? Sí, continúa. okay tenemos acá también lo que son los repositorios. Los repositorios igual son bases de datos. Son un poquitito diferentes porque son bases de datos, pues que también depositamos información como resultado de investigaciones académicas. Pero esa información no necesita, está libre en Internet, no necesita ninguna contraseña. Entonces ven que, por ejemplo, yo puedo entrar a este, voy a entrar, por ejemplo, al Kimu. El Kimu es uno de los repositorios que yo más les recomendaría porque reúne información de todas las bibliotecas de las universidades estatales, entonces es muy completo. Este por decir, por mencionarles uno, ¿verdad? La información que van a encontrar en los repositorios, entonces les recapitulo, es información gratuita, es información que está a texto completo y este, igual tiene pues todas las normas de calidad que ustedes puedan necesitar. Bueno, acá están los repositorios. También es muy importante los repositorios que tienen muchísima información en español y tiene mucha información regional. Cuando andamos haciendo investigaciones de lo que tiene el área de Costa Rica, la verdad es muy importante los repositorios, es donde más vamos a encontrar información. Perfecto, Mari. Eh, para recordarles también a los chiquillas y chiquillos estudiantes ya universitarios que esto se está pasando por las redes, ahorita estamos en vivo. Si alguna situación les queda ahí pendiente, luego las pueden volver a, a ver. Están en, en, en Facebook, en este caso. Y ahorita creo que tengo una consulta de Elian. Vamos a ver, don Elian. Sí, en este caso, bueno, cuando mencionabas la parte de este, lo que era el ingreso, en el caso de que yo tenga, que no tenga el problema institucional, ¿cómo, cómo lo consigo? Ajá, súper importante. Vieras que el correo es muy, muy necesario, no solo para ingresar a las bases de datos, porque es el medio oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Por medio de él es que ellos nos envían todos los comunicados. Entonces, es importante que lo tengan, ¿verdad? Si no lo tienen, yo les recomendaría que ingresen a su correo alterno y revisen si no es que está por ahí en el enlace que les llegó al spam, o, ¿verdad?, si se les quedó algún momento y no lo, no lo revisaron, si sí, definitivamente no está ahí, se comunican con el centro de informática. El centro de informática de la Universidad de Costa Rica es el ente el encargado de todo lo que es el correo institucional. Ellos en la página tienen un formulario, tal vez ahora los compañeros por ahí nos hacen el favor de, de poner el enlace para los que tienen problemitas con el correo institucional, puede ser que les llegó o puede ser que no les llegó pero qué sé si yo, que la contraseña no le funciona o algo, lo pueden por medio de ese formulario eh, solicitar, que se lo den, ¿verdad? que se lo revisen, pero en realidad tienen que comunicarse con ellos. Sí les recuerdo muy importante que no lo dejen de hacer porque es el medio oficial para todas las comunicaciones y en este caso para usar las bases de datos. Si sí, es un refuerzo importante, eh, uh -huh. recuerdo que el correo institucional es nuestra, nuestro acceso a todo lo que el sistema de bibliotecas nos ofrece, entonces para que lo tengan uh -huh. siempre a mano. Y por el momento no tenemos más consultas, Mari, si gustas, continuamos Perfecto. con el segundo tema. Perfecto. Alex, voy a continuar acá con lo que es el OPAC. El OPAC es nuestro catálogo catálogo público automatizado. Básicamente en el OPAC ustedes van a encontrar todo. O sea, todo lo que tenemos en el sistema de bibliotecas, en las 24 bibliotecas todo está conformado en un solo catálogo entonces en realidad la búsqueda es muy simple y muy sencilla solo que si sí tenemos que revisar la información como les digo para ver sobre todo en qué biblioteca está entonces bueno vean que acá está una, eh, una búsqueda básica si yo quisiera puedo hacer filtros puedo buscar por autor puedo buscar por un título exacto por una materia puedo filtrar por idioma puedo por tipo de material puedo hacer un filtro por años, especificar años específicos, yo ahorita lo voy a dejar así como para que veamos una búsqueda más general, voy a hacer una búsqueda de inteligencia artificial y pues vean simplemente acá le damos buscar. En este caso me recuperan, vean acá, 276, 276 resultados, ¿qué es lo que corresponde? Pues empezar uno a revisar los títulos, Ver cuál título me sirve o cuál es título me sirve de acuerdo a lo que yo estoy investigando. Entonces revisamos el título, ahora imaginémonos qué ese yo que nos sirve. En, en, este que está acá, el número 9, por ejemplo. Y vean que este, bueno, esto es una tesis. Me dice acá la asignatura, me dice de qué trata. En este caso, esta tesis me dice acá... Si hay más en, en otras bibliotecas, en este caso esta tesis está solamente en la biblioteca Luis de Neto Sinoco. Yo ingreso acá donde dice todos los ejemplares y es muy importante porque acá es donde yo voy a revisar los datos de ese material. ¿verdad? Voy a ver en qué biblioteca está, voy a ver en qué colección y voy a tomar el número de clasificación para que yo lo pueda solicitar. Entonces vean que en realidad es muy sencillo, ya aquí pues yo me, me puedo devolver a la búsqueda que tenía puedo hacer otras búsquedas, puedo seguir buscando con, con el mismo tema, ¿verdad? Y así, pues poco a poco, como les digo, ya voy recopilando toda la información. En este caso de mi investigación, que es una investigación de inteligencia artificial. Y esa es la manera, ven que en realidad es muy sencillo. ¿verdad? Les recalco, ustedes ingresan, ingresar a este otro, y vean que en este caso me dice que está en la biblioteca Carlos Monge, entonces ingresamos a la biblioteca, y desde acá, pues igual, la biblioteca donde está ubicado, la colección y el número de clasificación para que podamos buscar ese material. Es bastante sencillo. No sé si tienen alguna duda acá. Eh, me parece que Lian tiene ahorita una consulta. Si gustan, Lian, pasas adelante. Sí, claro. ¿En el catálogo entonces solo se encuentran libros? No. En el catálogo, verás que es muy completo, en el catálogo vamos a encontrar todo el contenido físico que está dentro del sistema de biblioteca. Entonces vamos a encontrar libros, eh, tesis como la que vimos ahorita, eh, revistas, artículos de revista, eh, videos, vamos a encontrar una, de, de todo lo que tenemos en el sistema de biblioteca, ¿verdad? Por eso es importante, como les digo, una vez que empezamos a leer, revisar en qué formato está ese material y revisar en qué biblioteca está, ¿verdad? para que podamos solicitarlo o oh, pues cuando ya la biblioteca esté funcionando al 100% presencial, pues irá a solicitarlo, ¿verdad? Ok. En el caso de los libros, ¿se solo están de manera digital? No, pero es que al contrario, en realidad este catálogo es un catálogo para, para material físico, lo que nos va a dar la asignatura para poder localizarlo. Hay algunos, espérate, para, para buscar a ver si encuentro aquí, por ejemplo, este primer ejemplar, el número uno que dice la producción documental de la inteligencia artificial, ves que acá a un lado donde dice enlace, tiene el, el enlace para ver el artículo en línea. Entonces, tenemos algunos documentos que sí tienen su enlace, pero no son todos, ¿verdad? Entonces, el, el fuerte de él, digámoslo así, es material físico dentro de la biblioteca. Perfecto, Mari. También Ajá. tengo otras consultas por acá. Gracias, Elian, Ajá. por tus consultas tan válidas. Eh, ¿Qué es la asignatura? Porque de repente ahora los estudiantes ya en proceso van a empezar a familiarizarse con conceptos un poco exógenos a ellos y van a decir, puña, pero ¿qué es asignatura? ¿Qué es clasificación? Entonces, que tal vez nos ayudes como por ahí. Claro, muy cierto. Ahora uno lo, lo menciona así de esa manera. Voy a ingresar acá en este mismo que tenía. ¿Ves que la asignatura es el numerito? Voy a ingresar en este otro para sí. que se vea más completo eh, en este que es un libro, para que lo veamos acá una asignatura completa. El, en realidad, el, el número en sí, ¿verdad? Pues está formado por algo un poco más complejo, que pues no vale la pena, digamos, ahorita contar que nos extenderíamos mucho. Pero básicamente es el numerito que vemos en el lomo del, de los libros o del material, y por medio de ese número es que está acomodado el material en la biblioteca. Entonces, ah, sí. es muy importante que revisen bien, que lo anoten bien o que les saquen foto, un pantallazo, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero que nos hagan llegar muy bien la asignatura porque es la manera que tenemos de localizarlo dentro de los estantes. Entonces, ese numerito, ustedes lo ven acá, ¿verdad? ven que dice muy claro acá, asignatura, ¿verdad? Ustedes lo anotan así completo y ya con eso podemos localizar el material. Entonces, el numerito ahí sería que el que piensa en 3 y termina en N, ¿verdad? Exacto, el numerito completo, lo, los dos números, ¿verdad? Nuevamente en un libro, cuando el libro está acomodado en el estante, lo vemos en el lomo del libro en la parte de abajo. Uh -huh. Y uh -huh. vamos a ver, pues, que toda todo la, la, la colección de materiales, de libros, en este caso, están acomodados según la asignatura, ¿verdad? Entonces, para todos es más fácil localizarlo así. Claro. Perfecto, Mari, muchas uh -huh. gracias. También tengo otra pregunta y dice: ¿Cómo hago para pedir un libro? en préstamo en estos tiempos, digamos, si muchos servicios todavía están remotos o son remotos. Claro, verás que sí, o sea, todavía ahorita hay muchos servicios remotos, ahora que pues, nunca hemos dejado de, de brindarlos, ahí están. Ahorita eh, yo pienso que lo importante es que estén pendientes de las redes sociales, ahorita yo les voy a mostrar en un ratito eh, dentro de la página cómo son los medios para contactarnos directamente con las bibliotecas. Entonces... El procedimiento sería que ustedes revisen en qué biblioteca está, en el material que necesitan, anoten los datos y se comuniquen directamente a la biblioteca donde necesitan el material. Porque pues por la situación que todavía tenemos, verdad, hay condiciones cambiantes. Si sí, todo lo que son servicios virtuales se han brindado en todo momento, pero lo que son presenciales van variando ¿verdad? de acuerdo a la biblioteca, van variando un poquito los horarios. Entonces, es mejor que se comuniquen directamente a la biblioteca. Anotan los datos y se comunican a la biblioteca. Yo ahorita, en un ratito, les voy a explicar cómo son todos los medios de comunicación para que estén mejor, estén eh, ahí ya en, en comunicación directa y sepan en esas bibliotecas cómo se está trabajando, cómo están procediendo para prestar el material. Perfecto, Mari. Tal vez les voy a reseñar que hay varias bibliotecas, como decías al principio, y unas son especializadas en el área letras, otras en la parte de ingenierías, entonces van a darse cuenta que ahí en, el, en la Universidad de Costa Rica van a encontrar muchas bibliotecas con diferente temática, ¿verdad? Y que por eso la asignatura eh, reivindica un poco eso, ¿verdad? Que de dónde es y por qué tengo que ir hasta allá y qué sé yo. También tengo sí, sí. otra consulta de Alejandro Rodríguez, muchas gracias Alejandro por tu consulta, dice, este material habría que solicitarlo presencialmente en la biblioteca que corresponda con el código que trae. Pues, por ejemplo, en este caso que tengo yo en la pantalla, vemos que dice acá abajo donde está la biblioteca Luis Dimitrios de ¿verdad? Entonces, uh -huh. si, él, pues, si él digamos, si fuera el caso que necesita este material, anota los datos del material y se comunica directamente a la biblioteca Kinojo. Y ellos serían los encargados de decirle cómo están haciendo, si el material lo están prestando por cita, si la persona tiene que venir, todos lo, lo, los datos, ¿verdad? Acordémonos que ahorita, pues por dicha, eh, con la situación, pues creo que estamos me mejor, ¿verdad? El, de la pandemia. Entonces, estamos con un proceso ya cada vez de más apertura. Eh, es bueno, entonces, como le digo, comunicarnos y ver si eh, ya la, si están prestando de manera presencial, si es con cita, es, todo eso, pero mejor averiguarlo exactamente con cada biblioteca. Perfecto, Mari. También tenemos otra de Mariana Alfaro. Muchas gracias, Mariana, por estar conectada con nosotros. Eh, ella pregunta, ¿se puede pedir préstamo de libros estando lejos de la sede Facio? Excelente pregunta. Sí. Eh, lo que pasa es que ahí habría que ver si ella necesita material físico, ¿verdad? porque si necesita físico, pues, o tendría que venir o pues están las opciones de... el problema tal vez ahorita son las condiciones que todavía están cambiantes ¿verdad? no le podría como asegurar el procedimiento exacto habría que también pensar en la posibilidad de, de lo que está digitalizado, ¿verdad? lo que está en bases de datos, que hay muchísimos sí. libros de los que ocupan también está esa opción, verdad hay muchos libros digitales ya en bases de datos, ver si que alguno de eso le sirve o que si es un material específico. Ahí tal vez sería bueno que en algún momento se comunique directamente con nosotros y pues nos diga exactamente cuál es el material que necesita, ¿verdad? como Ya para poder ubicarlo exactamente. Perfecto, Mari. Más bien, gracias a las personas que nos han hecho estas consultas tan valiosas sí. y si gustas sí. continuamos con el siguiente tema. Gracias, sí. Bueno, voy a ingresar a la página de becas porque les hablaba al inicio que el préstamo el préstamo de, para estudiantes que tienen becas se hace por medio de la página de becas. Entonces ingresan acá, becas.ucr.ac.cr y vemos que del lado izquierdo tenemos un menú. Vamos a ingresar al menú acá donde dice solicitud de beneficios. Acá vamos a ingresar con el número de carnet. Y vamos a ingresar con cada uno con su contraseña. Con su contraseña. <ríe> ok, creo que lo que llama mal es el carnet. Perdón, perdón, es que vean, le voy a hacer honesta. Este no es mi carnet. Entonces. Tranquila, Mari, perfecto. Me lo prestó una compañera para hacer la, la, la, la demostración. Acá uh -huh. está. Entonces, bueno, chicos, les, les, les comento, que es la, la diferencia? Bueno, que los que tienen becas eh, 3, 4 5 pueden hacer la solicitud por medio de esta página de becas, llenan ahí el formulario con los datos que vimos en el OPAC, en el catálogo, ¿verdad? Toman los datos del OPAC y con esos datos van a llenar el formulario que está en la página de becas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los chicos que hacen la solicitud por medio de la página de becas van a tener los libros por todo el semestre. Los que no tienen becas, no se preocupen, igual van a obtener préstamo de libros, pero van a, a, a tener un periodo más corto, pues van a tener que, que devolverlo, estarlo renovando, ¿verdad? Pero no es que se van a hacer... Y acá ingresamos. Acá donde dice continuar hasta que llegamos a la parte de acá de préstamo de libros, ¿verdad? Y ahí en préstamo de libros vamos a llenar el formulario que yo les estoy mencionando. Vamos a, a, a llenar el formulario que les estoy mencionando. Entonces, como les digo, con los datos que están en el OPAC van a llenar este formulario de becas y lo van a enviar. Ya cuando lo envían, entonces, no se comunican con las bibliotecas correspondientes, yo les diría, les recomendaría que tengan muy claro cuáles son los libros que pidieron y en qué bibliotecas estaban, para que se comuniquen con las bibliotecas correspondientes para, hacer el, para pedir el préstamo, para hacer el préstamo para todo el semestre, ¿verdad? Es una ventaja muy grande porque ya ustedes, como que inicio, se preocupan de estar pidiendo un libro cada rato, ya se lo llevan y con eso pues ya estudian todo, todo el semestre. Sí, es importante que eh, tengan presente cuáles son los libros que van a, a necesitar para poder llenar el formulario. Perfecto, María. Este tema siempre ha sido un tema de esos que son estrellotas, ¿verdad? Ajá. Porque siempre complican un poco a los pobres estudiantes. Ajá. Pero, en fin, eh, yo creo que está muy claro lo que dijiste. Y Elian tiene una consulta. con Elian. Claro, ah, este... En el formulario, ¿cuántos libros se pueden meter? ¿Hay como un máximo o algo así? Ajá, muy importante, súper importante. Ya verás que en el formulario se pueden ingresar cinco libros a la vez. Entonces es importante, sí, eh, yo a veces les recomiendo a los chicos, ¿verdad? Pues busquen el, el libro que sea más, más grande o la más difícil de conseguir. A lo mejor si el nos pone una novela y es chiquitita, pues no vale la pena tanto. Mejor poner todos aquellos libros. Que, vamos, eh, que son de texto, ¿verdad? que vamos a utilizar durante todo el semestre para que aprovechen el servicio. Okay. Y también, este, una vez que yo envío el formulario, ¿se puede modificar? No, Elian, gracias por preguntar eso. Que en el momento se me va, ¿verdad? Pero es que eso es muy, muy importante porque no, o sea, lo, solamente lo pueden enviar una vez. Entonces deben estar muy seguros de qué es lo que están solicitando y enviarlo, ¿verdad? Cuando ya saben que eso es lo que van a pedir. No lo pueden modificar. Y solo lo pueden enviar una vez. Entonces, estén muy, muy seguros ahí. Y como les digo, lo llenan eh, muy clarito con los datos que van a estar en el catálogo. Que estén revisando que ese es el nombre del libro, que esa es la asignatura que ahorita ya la vimos, ¿verdad? Para que estén tranquilos de que el material lo van a tener. Y que tampoco lo dejen para el final, porque lo importante es que haya disponibilidad de, de libros, ¿verdad? Para que lo puedan tener de una vez. Muchas gracias, Elian, por tus consultas. Muy válidas, muy importantes. Eh, igual reforzar un poco, Mario, el que de repente uno da el chance de la primera semana que ya están en clases, como para que sepan cuáles son los materiales que van a usar. Y si algún cursillo por ahí queda con algún profesor que no, que no recomienda algún libro, pero después sí, entonces pues que se pongan dentro del profesor para, para que hagan este trámite lo más antes Perfecto. posible, ¿verdad? Uh -huh. eh, Mari, también en términos del calendario, porque en auto todo es contra calendario, uh -huh. eh, cuál, ¿cuáles son perdón, las fechas? que existen para solicitar los libros por beca verás que los, siempre, se, siempre se abren los formularios las primeras semanas de cada semestre mm. en este caso, ¿verdad? para este primer semestre de 2021 están del 5 al 23 de abril, para que lo tomen ahí en cuenta, y pues recuerden para que no lo dejen para el final porque ustedes saben que todo esto que son formularios trámites la universidad son súper estrictos ¿verdad? entonces que no lo dejen ahí para el final, que lo tengan ahí pendiente Sí, eso es importante, ¿verdad? Les refuerzo del 5 entonces al 23, ¿verdad, de abril? Ajá. Perfecto. Que siempre estén como detrás de esas fechas porque si se les olvida o se les pasa, chao, eso sería. Por el momento no tenemos más consultas, Mari, entonces si gustas pasamos al siguiente tema. Voy a cerrar aquí la página de beca nos devolvemos a la página del sitio y desde acá comentarles lo que son servicios muy importante, estos servicios siempre los hemos tenido, ¿verdad? Y eran que para todo el, el, el año pasado, ¿verdad? Era la, la maravilla. En realidad nos sirvieron montones porque son servicios virtuales, son servicios ahí por medio de formularios que ustedes no tienen la necesidad de venir a las bibliotecas para solicitarlos. Entonces, ingresamos aquí en referencia virtual. Y tenemos una serie de formularios. Acá nos explica un poquitito, ¿verdad?, a ver, en qué consiste el servicio para que ustedes luego lo puedan leer ahí ya tranquilos todo pero básicamente son formularios, como les digo, de algunos de nuestros servicios y nuestras herramientas que ustedes pueden solicitar desde ahí sin necesidad de preocuparse si la biblioteca está abierta o no, porque todos esos servicios son virtuales. Entonces, vean, por ejemplo, eh, voy a, vamos a entrar acá, este es muy, muy usado, el de capacitación en el uso de bases de datos. Vean que yo hace un ratito les explicaba lo que son las bases de datos del CIDI, cuando ustedes ya necesiten o quieren utilizar eh, o aprender a utilizar una o varias, por medio de este formulario es que se comunica con nosotros para solicitar esa capacitación. Vean que acá llenan, bueno, en qué biblioteca lo hacen la solicitud, el nombre de ustedes, sus datos, correo electrónico, muy importante que lo pongan bien bien clarito, bien, que esté bien. Y aquí pueden agregar qué es lo que están solicitando. Acá en observaciones ingresan todo lo que ustedes consideren necesario. De todos modos, apenas nos llega el formulario, nosotros no comunicamos con ustedes para ponernos de acuerdo, porque las capacitaciones las estamos dando por medio de la plataforma Zoom. Entonces eh, nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo a qué hora les sirve y cuánta gente va a asistir y todo esto, ¿verdad? Entonces es muy importante el formulario de solicitar capacitaciones. Y el otro formulario que me gustaría que veamos, los demás yo los invito para que ustedes luego lo, lo revisen y vean también que son muy útiles, pero está este de transferencia digital de documentos. En el transferencia digital, voy a subir acá un poquitito, ustedes, como yo les decía anteriormente, ya revisan en el OPAC, en el catálogo, qué es el material que necesitan. Entonces, ingresan a la biblioteca donde ese material está y este formulario de transferencia lo que nos permite es que ustedes se soliciten que se les digitalicen algunos materiales que por alguna razón no pueden tener de manera física en este momento. Entonces, llenan acá sus datos y acá está la solicitud para que las hagan, pueden hacer tres en cada formulario si ocupan alguna observación entonces igual hacen la solicitud y nosotros nos comunicamos con ustedes, depende del material en realidad lo que hacemos es enviarles una, una eh, copia una, la tabla de contenido en realidad como primera opción para que ustedes nos digan qué necesitan y poder digitalizarles lo que necesitan ¿verdad? entonces es muy importante acá llenan completo con todos los datos eso este es muy, muy usado, muy importante. Sobre todo, como les digo, el año pasado lo usamos montones y este año, pues, también me imagino que va a ser bastante utilizado. Perfecto, Mari. Me parece que Elian tiene otra consulta. Uh -huh. Sí, este, bueno, para esto las charlas serían grupales o individuales. Puedo hacerlas para mí. Ajá, Elian, gracias. Verás que, eh, como gusten, como ustedes necesiten, nosotros damos charlas grupales, a veces el profesor nos pide que demos charla a todo el grupo de una vez. A veces este, llega una persona solita y nos dice, bueno, yo quiero aprender a utilizar X, ¿verdad?, de, de lo que vi aquí en la página. Nosotros le damos la capacitación solos. A veces hacen grupos, los compañeros de la piscina, los compañeros que vienen saliendo a los colegios pues que todavía andan ahí juntos y tienen un, un fin común, ¿verdad?, como ustedes gusten, nosotros damos capacitaciones como ustedes las necesiten y de cualquiera de las herramientas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces también nos dicen de qué necesitan la capacitación. Gracias, Eliam. Eh, una consulta bastante útil por lo demás. Eh, Mari, ¿cuánto tiempo tardan en el proceso de envío de un material solicitado por transferencia digital? Vieras, eh, eso es un poquitito como complicado de contestar, porque en realidad ¿Sí? la, la se va haciendo conforme la van llegando las solicitudes, ¿verdad? Y depende mucho como del momento del semestre. Hay momentos donde hay muchísimo material para digitalizar, entonces por supuesto que tardamos un poquitito más, pero eh, hay momentos donde pues va llegando. Sea, en realidad el material se va a, eh, digitalizando como va llegando, ¿verdad? Entonces, Perfecto. como les digo, depende mucho de eh, la cantidad de material que hay en este momento para digitalizar. Ok, y un poco el tema que trataba Elian ahorita, ¿qué tipo de charlas son las que ustedes brindan? Eh, digamos, yo puedo solicitar una charla en relación a cómo se utiliza el OPAC, otra charla en relación a cómo se utiliza una base de datos o cómo es la mecánica que ustedes trabajan. Yo que nosotros somos como muy, nos podemos adaptar, ¿verdad?, a, a lo que la persona necesita. Bueno, la capacitación de la, las charlas pueden servir de todo, las herramientas que van a ver en la página, ¿verdad? De gestores de referencia, de sistemas de citación, de bases de datos, del uso de los PAC. Todo lo que ustedes ven ahí pueden solicitarlo. Si lo pueden solicitar de una sola cosa o de varias, eso depende mucho de la persona, depende mucho del grupo, del tiempo con el que cuentan, ¿verdad? Y uh -huh. aquí hay como de todo, ¿verdad? Hay personas que le dicen a uno, vea, yo tengo 20 minutos, explíqueme, y uno, pues en 20 minutos le hace un extracto de lo que la persona necesita, ¿verdad? Claro. Hay personas que le dicen a uno, bueno, sí, no, yo tengo dos horas, entonces quiero que me explique esto y esto y esto y esto, ¿verdad? A veces depende mucho de, de lo que la persona nos diga, entonces nosotros ahí nos, nos adaptamos, ¿verdad? Y que nos indiquen como en cuestión de tiempo, de cantidad de recursos que quieren que les expliquemos de una vez. Hay personas que nos dicen, yo prefiero primero bases de datos, luego algún sistema de citación, otros prefieren todo junto, ¿verdad? Es disponibilidad también de tiempo de, la, de las personas que lo solicitan. Perfecto, Mari. Eh, por el momento no tenemos otras preguntas eh, ya ah, casi terminamos chiquillos para que no se nos aburran y eh, vamos con el con el siguiente tema si gusta. Sí. me interesa mucho que veamos acá también dentro de los servicios les decía que eh, brevemente contarles lo que son las bibliotecas accesibles para todos y todos verdad que en realidad es un programa que inició desde el año 2002 como ustedes lo ven ahí y básicamente lo que hacemos es brindar los servicios una gran cantidad de servicios, prácticamente los mismos que vimos ahorita en los formularios anteriores de referencia de, de virtual, pero para personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, si tienen discapacidad visual y nos solicitan un material, igual se les digitaliza de una manera un poquito pues, diferente como la persona lo necesite. Y otra gran cantidad de servicios. ¿Qué ha sacado importante? Que si ustedes lo necesitan o conocen a alguien que lo necesite, que se comunique con nosotros, ¿verdad? Pues ya nosotros les explicamos muy bien el servicio la persona nos cuenta que lo que necesita es algo muy personalizado, ¿verdad? Pero que sepan que ahí está al servicio de todos los que lo ocupan. Perfecto, Mari. Gracias, Alex. Y ya como dijiste, ya para terminar y que no se nos cansen, ¿verdad? Pues está acá todo lo que son los medios de comunicación. Entonces, qué es lo importante que sepan que en todo momento siempre hay alguien, siempre habemos... Eh, compañeros que estamos pendientes de lo que ustedes necesiten, hay muchos medios, de por ejemplo, les voy a explicar desde la página en la parte superior, tenemos el enlace al Facebook, tenemos el enlace al Instagram y desde estos dos, pues tenemos todo lo que son comunicaciones, avisos, pueden desde ahí también hacer sus consultas, tenemos el canal de YouTube y ahí tenemos una serie de eh, capacitaciones que ya yo se las recomiendo montones. Porque la ventaja, pues, por supuesto, es que ustedes la pueden ver las veces que necesitan, ¿verdad? Entonces, están ahí para que se suscriban y estén pendientes de todo lo que vamos subiendo. Tenemos una lista acá de teléfonos para consultas. Esa lista de teléfonos está completamente actualizada. Yo les decía al inicio que muchos de los servicios van a tener que comunicarse por el momento directamente a cada biblioteca. Entonces, acá está la lista de, de teléfonos de las bibliotecas con los horarios, ¿verdad?, para que ustedes puedan comunicarse directamente y preguntar todas esas dudas, ¿verdad?, ¿ocupo un libro?, ¿cómo que hago?, ¿cómo me lo prestan?, ¿cómo me lo puedo llevar?, todo esto, ¿verdad? También tenemos acá, en la misma página, ¿verdad?, eh, los correos a los cuales ustedes se pueden también comunicar, hacer consultas, cualquier duda. Y muy importante, tenemos acá el chat, el chat de preguntas del bibliotecólogo, donde se van a comunicar de manera inmediata con algún compañero bibliotecólogo que ya sea que les va a solucionar la consulta en el momento o si es algo un poquito más complejo, pues lo va a pasar con, con, a, con algún otro compañero, ¿verdad? Ya para, qué sé yo, para ponernos de acuerdo si lo que ocupaba dar una charla o algo un poquito más elaborado, reunirnos para poder ayudarle. Entonces, que sepan que no están solos como dijo Alex al, al inicio, ¿verdad? Siempre hay alguien que los va a poder apoyar. Hay muchísimos canales de comunicación y pues que no se queden con, con las dudas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mari. Elian, ¿tiene otra consulta? Sí, este, ahora que estabas hablando sobre ir a las bibliotecas y todo eso, ¿cómo sé yo? ¿Cuáles bibliotecas están abiertas y dando servicios presenciales en este momento? Uh -huh. Verás que solamente por medio de, de, de la lista acá de teléfonos que te decía, ¿verdad? Sería la manera de comunicarse directamente con la biblioteca. Que en este momento te interesa visitar, qué sé es yo, si yo estoy pues, en Punta Arenas, ocupo ir a la biblioteca de allá, o bueno, me comunico directamente con ellos. Y lo otro pues, sería estar pendiente de las redes, que también en las redes pues, vamos actualizando todos los horarios cada vez que, que nos indican algún cambio. Perfecto, Eliane. Carguísima con esa consulta también, que es eh, fundamental. Eh, como les anunciamos ya de esta manera, empezamos ya el, el fin de esta transmisión. Eh, no queremos retirarnos sin recordarles que la próxima presentación sería el 5 de abril, igual a las 3 de la tarde, eh, justamente con la temática parecida a la de hoy, ¿verdad? Que sobre mentores de bibliotecas. Además, queremos recordarles que nuestras eh, redes sociales, perdón, eh, serían las de YouTube y Facebook, como para que revisen y reverifiquen un poco lo que hemos estado tratando. Y Mari, tenemos por acá una pregunta, que dice? que hay otra pregunta, eh, de José Amador. Muchas gracias, don José, por estar con nosotros. Te consultan, que ¿cómo se pide en préstamo de libros si se tiene beca? Es un poco la temática que vimos, ¿verdad? Como un repaso a lo que está ¿Cómo me que se llamaba? José Amador. Ok, gracias, José. Tendrías que entrar, voy a ingresar nuevamente un momentito, a la página de becas, ¿verdad? Entras a la página de becas. Acá estamos en la página de becas, becas.ucr.ac.cr. Recordar que tienen que hacerlo en este, durante este primer semestre de 2021 del 5 al 23 de abril. Es que tienen chance de, de enviar el formulario. Entonces vas a ingresar acá donde dice solicitud de beneficios. Acá vamos a ingresar el número de carnet Acá vamos a ingresar la contraseña. y acá vamos a ingresar donde dice solicitud de beneficios complementarios ingresamos donde dice continuar hasta que llegamos acá a préstamo de libro ahí nos va a aparecer un formulario ese formulario lo tienes que llenar con tus datos y con los datos que vamos a tomar de los packs del catálogo automatizado de la biblioteca que el que explicamos hace un ratito vamos a llenar el formulario y lo vamos a enviar con mucho cuidado porque solamente se puede enviar por una vez ¿verdad? estoy seguro que cuando ya lo va a enviar eso sea lo que necesitaba. Y si tienes alguna duda más específica, algún problemita, que algo te pasó, pues ahí sí ya te comunicas con nosotros directamente a, por alguna de las redes, ¿verdad? Para, para ya ayudarte como de una manera más individual. Perfecto, Mari. Por acá nos están, nos están consultando también eh, si puedes repetir un poco el proceso para los estudiantes que no tienen beca. Es decir, como para que ellos un poco se les aclare el concepto de que no solamente los de beca tienen opción a sacar libros, ¿verdad? Ajá, ajá. Y tal vez, eh, me disculpas, recordarles que el acceso al catálogo es acceso público para tanto estudiantes universitarios como estudiantes no universitarios. está sí. libre internet. Entonces, pueden ingresarlo en cualquier momento. Ahora entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues simplemente vas a buscar acá el libro que necesitas. Voy a ingresar otra vez el de Inteligencia Artificial. Vamos a ingresar en el libro que necesitas. Uno, pues revisa los títulos, ¿verdad? vamos a revisar ahí cuál. Y vas a anotar la asignatura y te vas a fijar en qué biblioteca está ese material. Y por lo menos en este momento, ¿verdad? Corresponde entonces ir a la lista de teléfonos que tenemos en la página principal, anota los datos de OPAC y te va a sacar la lista de teléfonos para consultas, buscas en la biblioteca donde está ese material y ahí vas a llamar y vas a preguntar cómo están trabajando, si están trabajando con cita, si están enviando el, el documento en, en otro formato, o sea, le preguntas ahí a la persona, ella te va a decir cómo va a hacer para obtener ese material de manera física. Y el material, pues, se presta de acuerdo a la colección a la que pertenece. verdad nosotros en las bibliotecas tenemos muchas colecciones diferentes. Poco a poco ustedes van a irlas conociendo, se van a ir familiarizando con esto. Pero depende de la colección, así se presta por 8 días, 15 días, ¿verdad? Eso depende mucho. Entonces, es importante ahí, eh, ahí te, te van a decir por cuántos días se lo van a prestar. Si tiene alguna duda, ¿verdad? por alguna situación, pues, igual se comunica por medio del, del chat o por medio de nuestras redes. ¿verdad? Ya con él, puedes, puedes hacer ya como listado lo que necesitas y ya con eso te comunicas para que los compañeros se ayuden ya más específicos. Perfecto, Mari. También tenemos otra consulta que dicha Dani Miranda. Muchas gracias por tu consulta. Eh, Dani nos consulta: ¿se necesita alguna capacitación previa o requisito para poder acceder a las bibliotecas? Eh, Dani, gracias. En realidad, eso depende. O sea, hay, hay muchísimas personas que prefieren llevar una capacitación solito ¿verdad? Porque. Eh, Quieren manejar todo al 100%, ¿verdad? No perderse de ninguna de esas herramientas. Pero hay otras, no es algo obligatorio, eh, es a gusto, ¿verdad? Hay personas que prefieren, sí, hacer un, un, una capacitación de todo o una capacitación de, de alguna de las herramientas, ¿verdad? En específico. Otras, pues, lo dejan para el momento en que el profesor se lo pida o lo dejan para cuando lo necesitan. Eso va a gusto de usted. No es obligatorio. Es recomendado, por supuesto, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Perfecto, Mari. Igual eh, retomo eh, algunas cuestiones que dijiste, que eh, a continuación, después de que terminemos, vamos a poner ahí una imagen con información tuya, Maribel, para que puedan hacerte consultas. Eh, en realidad son muy bienvenidas las compañeras referencistas de todas las bibliotecas, son personas muy accesibles. Ellas eh, van a estar siempre en toda la disposición de poderles contestar sus consultas, eh, darles charlas y demás ellas son muy accesibles y ojalá que, que, que, que tomen en cuenta la información ¿verdad? entonces a continuación vamos a exponerles a, a ustedes la información de Maribel yo creo que es el momento porque no tenemos otra consulta por acá de irnos despidiendo Elian tuvo un asunto con el internet qué pecado se nos desconectó así de un, de un pronto a otro entonces si querés Maribel nos despedimos perfecto bueno pues eh, recordarles la invitación verdad que los todos los que deseen una capacitación de algo específico se comuniquen con nosotros no solo capacitación cualquier duda recomendación verdad la idea es que sepan que tienen como les decía una gran cantidad de personal que está dispuesto a ayudar a los personal calificado y este ayudarlos en todas sus investigaciones que no se sientan solitos que no se queden con las dudas verdad que sepan que tienen un montón de gente ahí para contar y un montón de herramientas y van a ver cuando ustedes las conozcan, se van a asombrar de la ventaja que esto les da, ¿verdad? De cómo, cómo les va a facilitar toda la vida la durante todos los años de estudio. Y Perfecto. agradecerle Montones, ¿verdad? A Mariana a Alex, a todos los, los chicos que preguntaron y que sepan pues, que pueden seguir con nosotros ahí en comunicación. Perfecto, vamos Para decirle, eh, perdón Alex, que ya ya volví. Bienvenido, vecinos. Sí, no, que muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias también por, toda la, por contestarme las consultas. Y todo bien, creo que ya queda un poco más claro sobre todo este tema, que yo la verdad estaba un poco muy confundido. Y muchas gracias por las guías que están haciendo y por la información. Perfecto, Lian. que dicha que regresaste con nosotros. Sí, este, Mari, muchísimas gracias por tu exposición, fenomenal como siempre, eh, les reitero la invitación para las posteriores fechas, el próximo lunes 5 de abril a las 3 de la tarde, con mentores de biblioteca, nos acompañará otra referencista, eh, Mercedes, y esperamos tenerlas por acá. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego.